En pantalla tenemos una porción de código para comentar el uso de interfaces eh, con Java. Y lo vamos a hacer con el concepto de lista enlazada. Fíjense, tenemos acá un objeto, List1, que es del tipo E-LinkedList y List2, que también es del mismo tipo. Sin embargo, al construir los objetos, uno es una simple linked list y el otro es una double linked list. Esto es justamente la esencia de la programación, desde el tipo de dato abstracto, que sería una interfaz de linked list, y la implementación, una estructura de datos, en el primer caso simple linked list, y en el segundo caso una double linked list. Ejecutemos el programa. <coughs> Fíjense en lo que ocurre. Acá al principio. Mediante un objeto random, creamos seis valores aleatorios y los agregamos en la primera lista por el principio y en la segunda lista por el final. Los vamos mostrando. Luego, en estas dos sentencias, se muestra la lista 1 y la lista 2. Acá tenemos los valores ingresados en una lista por el principio y en otra lista por el final. Luego, lo que hace este pedazo de programa es extraer tres elementos. Uno por el principio en la lista 1, y en la lista 2 por el final. De manera que los vamos sacando y los vamos mostrando. Luego, nos muestra lo que queda en cada una de las listas, con lo cual podemos controlar qué es lo que pasó, y finalmente lo que hace es, mientras haya elementos en la lista número 1, o sea, mientras el size, el tamaño de la lista número 1, sea mayor que 0, lo que hace es extraer el que está al final. El punto de este programa es que nos muestra ¿Cómo nosotros podemos definir en un programa un objeto, lista 1, y otro objeto, lista 2, mediante un concepto abstracto? El concepto abstracto dice que los dos objetos van a ser del tipo lista enlazada. Luego, se crean los objetos, uno con, una, con un tipo de clase que implementa esa abstracción, y el otro con otro tipo de clase que también implementa la misma abstracción. La cuestión es que en el programa utilizamos los objetos de acuerdo a lo que la interfaz de link, LinkedList nos permite hacer. ¿Qué es eso? Fíjense, el código de una interfaz, al menos en Java, es el siguiente. Es lo que decimos un contrato de trabajo. Y LinkedList es programación genérica. Además, esta interfaz extiende o implementa otra interfaz que es la iterable. Eso ya lo explicamos en, en los videos de, de listas enlazadas. El punto es que la interfaz de lista enlazada que estamos utilizando en este ejemplo nos obliga a codificar cinco métodos. Size, que nos va a devolver los elementos, la cantidad de elementos que tiene en la lista. Add first, AddFirst, AddLast, remove RemoveLast. Estos cinco métodos están especificados en las clases que tiene la documentación de Java. Si vemos alguna de ellas... Por ejemplo, este es de la última, de la 17. Acá tenemos la clase LinkedIn que viene en el lenguaje de programación Java. Fíjense en que tiene el método addFirst, tiene el método addLast, tiene el método removeFirst, por acá. Bien, remove removeFirst, removeLast. Y tiene el método size que hacen lo que justamente dice acá la interfaz. O sea, la interfaz no es otra cosa que un contrato de trabajo para que alguna clase, alguna clase que la implemente a la interfaz, se obligue a tener ese método. ¿Esto qué es lo que nos permite? Volvamos al programa. Me permite a mi programador utilizar un objeto list1, un objeto list2, de acuerdo a un contrato de trabajo. No me interesa cómo es el objeto en sí. Yo sé que el objeto, alguien lo va a implementar, va a tener el código y va a responder a los métodos addFirst, addLast, va a responder al remove first, remove removeLast, va a tener el método size, porque eso es lo que dice la interfaz que hemos utilizado. ¿Cómo se eh, especifica que una clase implementa una interfaz? Veamos el código de SimpleLinkList. Este es el código de ejemplo, en el cual ya, a diferencia de esto, esto es una interfaz, esto es una clase, ambas son públicas. Esta interfaz, que se llama simple linked list, es programación genérica, implementa la interfaz y linked list, que es esta otra. Fíjense en que la clase doble linked list, también es de programación genérica, también implementa la misma interfaz. Esto es justamente lo que nos permite a nosotros que los métodos de linked list, el size, el add first, el addLast, last, el remove first, el remove last, estén obligadamente tanto en la implementación de double linked list como en la implementación de simple linked list. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación, el entorno de programación y de ejecución de Java no nos va a permitir ejecutar el programa si es que estas clases que en su encabezado dicen o se comprometen a implementar la interfaz no lo hacen. Lo importante de esta técnica de programación es que en un equipo de desarrollo lo primero que se hace es definir las interfaces que se van a utilizar. De esa manera, todos los involucrados en el proceso de desarrollo ya saben lo que cada implementación va a hacer. No les interesa cómo lo va a hacer, pero sí saben, tienen esto, tienen un documento en donde no hay código, simplemente tenemos una especificación, un método que es void, no devuelve nada, tenemos el nombre del método y tenemos sus parámetros. Entonces, todos los programadores pueden, todos los desarrolladores pueden realizar código pensando en términos de interfaces. Mientras yo hago mi parte, hay otro desarrollador que hace la suya, implementa la clase que completa, que se compromete a hacer lo que dice la interfaz.